¿Hay réplica? No, no he entendido que no. De acuerdo. Sorprendente. Sí, señorías, por favor, no. hemos tenido una sesión bastante tranquila, continuemos así. ¿eh? El señor Blanco, Faús, del sector de intervención, la señora Sánchez no, ella sabrá por qué. El seu silencio. Señora espera yo de en boca cerrada no entran moscas, ¿no? ahora tres Tresites, María Benedetti, hay pocas cosas tan ensordecedoras como el silencio. Se senta el silencio, Ese silencio. Un amuno. A veces el silencio es la peor mentira. Y ese es el caso. Y el silencio, que vosotros volen que, ya es caso, rey de Lucio Valenciana, y pel cual no volen que parle así Rosa María Vidal... Y tampoco volían que hablar a No volen que esconte qué va a pasar durante dichos 7 días desde la sua comparación el 32 de octubre, fins al 6 de noviembre, en que se anunció el estancamiento. Vostès volen que se aplique un altre tipus de silencio. El que en términos mafiosos es digo lo Que ningún parle. Cual se cosa que diga podrá ser utilizada contra vostés Y nosotros volemos escoltar, precisamente al Seus, y para eso demaremos constantemente así la comparecencia del señor Juan Cotino, del señor Francisco Camps, de la señora Rita Barberá, del señor Gerardo Camps, ahora de la señora Rosa Vidal, que me em sembra que va a ser proposada, defensada y votada por el Partido Popular. Pero vos estés volen la humedad el silencio el silencio criminal